¿Cómo estás? Vamos a hacer o te invito a hacer un juego de palabras y las palabras son las siguientes y son de un científico, Carl Sagan, un astrónomo con lo cual hay un fundamento científico en estas palabras las palabras son las siguientes y él dijo la ausencia de evidencia no evidencia su ausencia entonces ¿para qué traigo esta frase desde el coaching? o aplicada al coaching es, o aplicada a tu vida que vos creas pienses o sientas que hay algo que no podés evidencia que no podés si estás interesado en tener sesiones de coaching podés contactarme por facebook o whatsapp